Saludos a toda la banda eh, eh, aquí en Twitch y también saludo a la banda en YouTube. No sé si por ahí me están escuchando. Este, o si se oye bajito, ¿qué onda? Estoy transmitiendo hoy. Y el día de hoy será la transmisión porque este, me les voy de vacaciones antes del juego, ¿no? Este, Cumplo 20 años con mi mujer. ...y eso se tiene que celebrar, ¿no? Entonces nos vamos... va a estar bien chido, vámonos a playita... ...entonces tengo que hacer la simulación hoy... ...voy a dejar todo listo... ...para ya regresar a, a ver el juego... ...regreso el sábado... ...de hecho ahorita lo están viendo aquí en Twitch... ...los que lo vean en Twitch... ...no creo que nadie se conecte... ...siempre les cambio los días y las horas... ...pero este, los que estén viendo en Twitch... Pues ya lo vieron ahorita... ...este y... Eh, ...pues si no ya ahorita sábado... ...lo estarán viendo en YouTube... Y ando por acá, entonces va a estar bien raro la dimensionalidad y, y, y el tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí ando eh, haciendo la simulación como, como tiene que ser. Y pues ni modo, vamos a aventarnos el siguiente juego que es contra los cargadores esta semana. Cargadores de Los Ángeles, ya iba a decir San Diego, pero no. Por ahí lo dije en el canal 49, todavía se me olvida, es que me quedé muy casado con los cargadores de San Diego. Pero son de Los Ángeles, entonces pues vamos a jugar, ¿no? Este hace el bye Week. Pues avanzamos de semana. Y nos vamos contra los cargadores. Que traen un buen equipo. Ya vieron el jueves. O ya verán el jueves. <risa> Qué chistoso hablar en pasado y un futuro. Este. Eh, ¿Cómo están los 49? COVID en los cargadores. Esta, esta, esta semana. Este. No va a estar nada fácil. Pero los Niners con equipo completo. Creo que pueden eh, dar un, un muy buen juego Bien, ahí estamos en tercer lugar En, en mi simulación En la real vamos en segundo ¿no? los, los cargadores perdieron Que diga, los, los, los rams perdieron Los hijos ganaron Entonces, pues bueno Vamos a echarnos la simulación ¿no? Saludando aquí a toda la banda En Twitch, saludando a la banda en YouTube eh, Pues a ver cómo me va Es el único este Es el primer streaming que hago creo que en martes <risa> pues a ver Vamos a jugar el partido Llegó la hora de medirnos contra los cargadores Y a ver cómo nos va este, Siempre los nervios ¿no? de, de estos partidos Porque la neta este Madden está más cañón que los anteriores Por más que le he intentado Y he entrenado y he jugado Se me ponen bien perro los juegos Pero pues bueno eh, Motivado, yo sé que aquí la simulación no aparece Pero yo me siento muy motivado Y me siento muy, muy contento Porque creo que los 49 tienen Con qué Rifarse esta semana eh, y, y, lo, y, y lo que viene de la temporada con todos los elementos que regresa, ¿no? Va a regresar Kyle Yushek, va a regresar Divo Samuel, va a regresar Eric Armstead, eh, Drew Greenlow posiblemente hace Salsa Jason Barrett podría hacer que ya esté de vuelta y más contra su antiguo equipo, yo creo que le gustaría debutar ahí. Pero bueno, va a ser domingo por la noche, nos vamos a venir contra los, los Chargers del carnal de Nick Bosa, el señor Joy Bosa. 19-Bajo de Problems, dice. Buenas, ah. ¿qué tal estamos? 19 de Problems, mira, me equivoqué de, de audífono, ahí está, saludando, 19 de Problems, buenas, ¿qué tal estamos? ¿Cómo estás, hermano? Eres el único que anda por aquí, espero que te quedes a toda la simulación Lo estoy haciendo el martes en un horario nada este conveniente, pero bueno, lo estoy haciendo, ¿no? Qué chido que saludas, el buen el Divo... Te vas a ir divo para no leer todo tu nombre, Va a ser el divo de siempre, siempre, siempre se sí. siente raro ver la NFL si nuestro. Sí, ese, este fin de semana raro fue NFL raro, NFL ¿no? NFL Yo la verdad es que aproveché NFL. para hacer unas cosas, para hacer otras cosas Preparar mi viaje, le estaba comentando que me voy de, de vagaciones mañana Entonces, este, pues va a estar chido ¿no? Ya me hacía falta, cumplo 20 años con mi mujer Y la neta es que, pues amerita un viajecito chido Y ya regresar el sábado y listo para ver el juego el domingo por la noche Trae estos cargadores que no son cualquier perita en dulce, ¿no? Pero bueno, vamos a rifarnos. Tenemos que sacar a Freelance, obviamente. No está Christian McCaffrey en este roster, ni modo. No sé cómo hacer el trade, a ver si luego mi gurú, un el Leonel profesor, Murillo. Dice, Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásala bien Muchas en la vacaciones Ya, ya estaba en descanso. Visitante. La verdad es que han dado con mucha, mucha chamba. Y este, híjole, si sí, sí estamos saturado. Y el Jeff Wilson todo está aquí y el Jeff Wilson ya ni Snyder, pero bueno. Jala, jala. Oh. <coughs> Miren, dice que Tampa le va a ganar a Seattle. Pues qué chido, ¿no? ojalá. Un nuevo Trey Lance. Te voy a tener que sacar, chavo, ¿por qué? Caballero 30. Tú eres el dice. Caballero 30, ¿cómo estás? Hoy veo tu stream 10D el retrete. 19-bajo. Oye, te los... caballerete. Bien, <risa> hermano. Miami siempre nos roba Miami los esos... Robux, sí, son a los delfines del de. Fice. Son los delfines de San Francisco, Animo ¿no? O los 49 de Miami, ya no sé cómo llamarles. Tienen a Jeff Wilson, a Raheem Monster, a Trent sherfield a River Craftcraft, y por ahí no me acuerdo quién más tienen. Ah, qué coraje que no aparezca aquí. Christian McCaffrey, vamos a sentarnos a Davis Price. Como no hace hacer los trades, pues ni modo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ya está equipo completo. Vamos a dejarlo así. Resume. Advel, ánimo, mi Pablo, destrozalos. Venga, eso es lo que voy a intentar, amigo. Destrozarlos porque, porque sí. Y Alaya Mitchell puede ser que ya regrese este fin de semana Jala, jala, jala ah, Hay un castigo ahí Caballero 30. Dice, Alaya parece que ya juega regresa Ya regresa ahí. este... Ah, holding defense. Alex eh, guion bajo Parece que ya regresa este, este domingo Hermano, ya puede estar alineado Saludos. Buena Nos tarde, castigaron mi buen Pablo. Primera y 18 Saludos, buenas tardes mi buen Pablo Saludos Alex Cap, ¿cómo estás hermanito? Qué chido saludarte Qué chido saber que andas por aquí Alex Guión Bajo Cap 7 Dice Ahora me cambiaste la jugada. Bien, dice. bajo CAP7. Dice. Ahora me cambiaste la jugada. Todo bien. En el trabajo viento. Sí, pues es que la neta es que este, este, este año las simulaciones han sido todo un relajo porque no tengo horarios, ando movido, ando saturado de cosas. Pues intento hacer lo que puedo para, para no dejarlas de lado pero tampoco la intención es dejarlas a un lado Dios, adiós, adiós, adiós perdonen, disculpen ustedes que siempre estando cambiando los horarios la neta es que no es mi, mi intención ¿verdad? Pero acomodo, acomodo, carnales La verdad es que sí tengo mucha chamba Alex Afortunadamente guión, 7. Dice, No importa lo bueno Que no falta el trabajo Eso, eso es lo importante hermano 19 guión Dice Esta semana ¿Quién regresa? <risa> pues mira Supuestamente va a regresar el Aya Mitchell Va a regresar Divo Samuel, va a regresar Eric Armstead. Van a regresar este pues varios ahí. Drew eh, Greenlow parece, as, parece que hace salsa Gir Jason Berrett, no sé si vaya a jugar, pero ya ha estado entrenando desde hace un par de semanas. Entonces, pues bueno, por ahí podría ser, ¿no? Eh, más o menos, según yo, los que van a regresar son esos. No sé quién más. No sé si me está faltando por ahí alguno, pásenme la información, pero según yo son esos los que van a regresar esta semana. 19-Bajo de Problems. Dice. Parece que vuelven los titulares para un juego grande. Bien, vámonos. Jala, jala, jala. Sí. Y es que de aquí en adelante mi problema nos regresan los titulares, pero este, pues regresan varios, varios eh, jugadores que, que nos van a hacer un paro. O sea, sobre todo Ari Armstead. Este. Ojalá Jason Beredes estuviera, pero el Aya Mitchell, el tandem que va a poder hacer con, con, con Tristan McCaffrey, no te cuento, eh, la neta. No me salió, no me salió, no me salió. Khalil Mack to Khalil Mack, a great stop in the backfield. This defense is a difficult one to prepare for, one of the best in the league. They'll come at you from all angles, and they did a nice job there stopping him for a loss. On second and 15 now, Garoppolo And, good Wait. To Medjol, <clears throat> and they're going to move it down the inside the 25. Esa Caballero 30 Dice La def de cargadores está muy desgastada Bien, que pase Que pase la, la defensa de los cargadores no es Contra el pase más o menos ¿eh? Pero contra la corrida mm -hmm. uh -huh. Contra la corrida nomás no, no han podido este. No han podido hacer las cosas bien y ese es nuestro fuerte, entonces yo creo. En verdad, yo creo que sí les podemos correr bastante bien a los cargadores y esa va a ser la base de, de la ofensiva gambusina. Este, ahí está, touchdown, ahí está. Tíbole, touchdown, Elija Mitchell, que ahí sería Christian McAfee, ¿no? O quién sabe también Elija Mitchell la ofensiva de los de los cargadores pues básicamente lanzan y lanzan y lanzan el balón no corren nada pero sabemos que los equipos eh, que lanzan bien el balón son los que más daño nos han estado haciendo entonces ahí hay que ponernos los son top 5 en, en, en ofensiva por aire entonces aguas ahí con la ofensiva por pase de los chargers hay que ir por, por el señor Hebert no, no anda tan, tan seguro con las cosillas lastimadas entonces creo que por ahí tiene que ser hay que ir como se fue por Stafford en la segunda mitad de la temporada De, de la de, este partido, de dice lo que me preocupa como siempre ¿Ese es el somos problema severos. mi problema si es, es por, por eso lo que te digo igual que ir por por el señor este Herbert <coughs> pues, no, no con todo Bien, eso es lo que no tenemos que hacer. Fútbol. Ay, no. Eso es lo que no tenemos que hacer, darle tiempo a Hebert. Precisamente lo que le estoy diciendo y lo que empiezo a hacer. 19-De Problems. Dice, espero que Nick Ojalá, lo pare y que mes regrese para ayudar a Nick y a los demás. Ojalá. Si, si tapamos el centro con Aronset, pues puede ser el paro y meterle presión por ahí a Hebert, ¿no? Porque ese es el tema. ¡Sí! Vean el centro, el centro. Acabó el primer cuarto ya. Caballero 30 dice Al regresa. Pues parece que podría ser, yo no creo que vaya a regresar Al Sahir, pero pues es una posibilidad. Se habla de que podría regresar. Yo el que me urge más es Rick Greenlow. Orenborgs no lo ha hecho tan mal, eh. eh debo decir que Oren Borgs no lo ha hecho tan mal como yo pensaba. Ahí interceptenla la, ahí estaban todos. Ch ¡Ah! Caballero 30. <tose> Dice. Sí, le estoy dando demasiado tiempo. tiempo, caballero. Disculpame, disculpame. No O sea, le atasqué la línea, le bajé a Warder al centro de todos me corrió por ahí. Bien. Bien we talk right you know your... papá bien caballero 30 dice Tercera y 8 cuídate dice. mi caballero no hay bronca cuídate ahí puedes ver la repetición del sábado en YouTube ahí va a estar la simulation caballero 30. dice y ya lo sabes, ya lo sabes. Ya los Cobayes. Nada bien, bien defendido, bien. Se van a tener que conformar con tres. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, chavos, ahí vamos. Todavía tenemos esta ofensiva y pero vamos a patear, así que tenemos que sacar puntos. Por eso no me gusta recibir. Ch eh. 19-Bajo de problemas mm. Dice: como ves nuestra Está bien rara la división, y mi problema. Yo jamás lo no hubiera imaginado, jamás, que los Seahawks iban a estar del líderes en esta, a estas alturas de la temporada. Neta, es una cosa sorprendente y yo no sé cómo le está haciendo Pete Carroll que yo juraba que iba a perder ya la chamba ¿no? que ya estaba con un pie afuera y ve lo que está haciendo está aquí bien y 10. La neta es que no, pero siento que los Seahawks en algún momento van a querer Mira, van contra Tampa, les falta jugar contra nosotros otra vez. Y este... Por ahí les falta Kansas City. San Francisco, lo que tenemos que hacer es acumular victorias. Eso es lo que tenemos que hacer. 19-Bajo de Problems. Dice, el siguiente juego de Seahawks es contra Tampa. Necesitamos <coughs> que pierdan y que nosotros ganemos. Así es hervado. Para acercarnos porque aún así todavía no estaríamos como en como en zona de, de, de o sea para estar arriba de la división no pero sí necesitamos que los hijos caigan pero sobre todo nosotros sí. necesitamos ganar ya no necesitamos Aunque perder segundos, nos queda por último si no partido, partido para alcanzarles qué miren yo viendo la temporada eh, más o menos los rivales de los... ya me, ya me empecé a clavar, porque me clavo mucho yo ya empecé a ver más o menos las opciones como están yo siento que San Francisco puede darse el lujo todavía de perder unos tres juegos porque eh, o sea, no me lo crean, pero los Rams los Cardenales, etcétera etcétera no están tan bien yo creo que San Francisco todavía se puede dar el lujo de perder Tres juegos. Y aún así nos vamos a meter a playoffs. Neta. Se los, se los juro. Tiempo, tiempo, Todavía recuerden que hay juegos divisionales. Todavía Seattle se tiene que dar en la torre con los Rams. los Rams no pueden. Este. Hay cosillas por ahí que todavía nos ponen en una situación bastante cómoda 19 bajo de problems. dice vamos a regresar como Así último es, sembrado y a callar bocas de nuevo y ellos van a traer esto a aproximadamente 17 yard y eso es en frente de las cadenas un poco buen pick up en el primer lugar en el primer lugar That brings up a second a so, oh, casi! He gets La uno. ball favorite play cards in the game has always told me he starts every game with 10 to 12 screens because if he starts feeling the pressure from the defense no no puede no puede ser, now San Francisco gonna call their second time out as they get it right at the 32 second mark of this first half back at the two now here second no and goal once more with touchdown Sí. Raya Mitchell, segundo touchdown. Es que es por ahí, es por ahí, por ahí tiene que ser, estoy seguro. Vean que bloqueo. Y Yushcheck regresa y es otra de las armas. Yushcheck bloqueándole a Christian McCaffrey. Sí, sí, sí, sí. No les cuento, chavos. Ahí vamos, ahí vamos, bien. Vamos. Me gustó cómo cerró San Francisco la segunda mitad contra Rams. Algo que no había pasado, anotando puntos, dominando. Que no se caigan como en toda la temporada, se les pasa. Va a salir, va a salir. No salió, no salió, no salió le dio frío. 19-Bajo de Problems. Dice. Nuestro querido FB haciendo de las suyas hasta en el Madden. Así es, hermano. Sí, espero. No hay broncas, Son las cortas y le cedo las que quiera. Dark Suga. Dice. Buenas, Pablo. Señores, ¿cómo andan? ¿Qué onda ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. Bien, hermanito, aquí mira, sacándome la simulación este express. Porque. Mañana me voy de vacaciones. Voy a aventar la de. dónde estoy! Bien, ya se fue su último tiempo. Muere, se acabó. ¡Sí! Dice. Vamos al medio este. tiempo, al medio tiempo. Vamos ganando 14-3 sobre los cargadores, hermanos. Lo estoy haciendo bien, estoy levantando también la temporada. <ríe> Con nervios de acero, pero ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos a ver cómo vamos? Sí. Estamos pasando mucho, corriendo poco. Esa no es la estrategia, que no me hagan caso los Niners, hay que correrle a los cargadores. Ahorita la segunda mitad sí, mi estrategia es correr más, ¿no? La neta. Este reporte medio tiempo, Atlanta, Carolina. Eh, las panteras van muy bien aquí en la simulación y Atlanta no. O sea, nada, nada que ver con la realidad. Este... Más, que más, que más. ¿Quién más? Os pues digo que si Tampa Tampa le está ganando a Cerl, eso espero que sí suceda. Miren, Ahí va. Nunca le voy a Brady, pero esta vez sí. <ríe> que le ganen a los Seahawks nos conviene enormidades ahí están más o menos cómo están los juegos alrededor de la liga muy bien en marcadores pero bueno así está la cosa ya vámonos venga es la segunda mitad al reporte, ya vimos las highlights Ya la la la la, vámonos al juego Pateamos, eso es lo que no ¿Sí? me gusta Pero bueno, traemos ventaja Yo creo que la estrategia para los cargadores es correr y pases pues show, cortos Michi, no haga bombazos Pero si tú aseguren los pocos ¿Sí? Exacto, paces. pero es la misma de los Niners Van a jugar como dos espejitos hermano Al Francisco es lo mismo Correr, pases cortos, correr, Clark, pases sube. cortos Para evitar la presión de De Bosa, de Kalimak se de... Que no seguramente disparará del otro, Esperemos ¿cómo se llama? Que Joseph Fuera de O sea, recordemos que tienen a Santa Samuel Junior atrás, que es bueno, un novato, un jugador segundo año muy bueno. Este, este es de los 43. ¿no? demonios Ay, me la caplicó Atlanta también le corrió a cargadores y no tenían respuesta Esperemos que se pueda correr bien Sí, yo creo que con Cristian McCaffrey, con vivo y con este... ¿Cómo se llama este señor? Con... Con el Aya Mitchell hay un tridente ahí que puede funcionar muy bien corriendo el balón. I do know ¡Ah! Oh, me con el escape. 19-Bajo de problemas Dice: Lo bueno del partido es que a los hermanos Bosa. Sí, los dos carnales Bosa van a estar ahí. Ojalá, ojalá yo y Bosa se quisiera vender a los años y que nos alcanzara para pagarle en algún momento. Sería una cosa espectacular, de verdad. El... Está ahí, papá, está ahí. Es cueste trabajo. Trying que establish the inside, run, run with toughness ¡Justin Herbert! Looking to pass Ah, no lo puedo tirar La primera, no puedo creerlo ¿Es Antonio Gates? ¿Quién es? No, Antonio Gates, ¿tú me juega? Tercera y cinco, tercera y cinco Dark Suga Dice Crees que tengamos problemas con el perímetro Ahí estaba y no brincó Yo creo que sí, nos van a o sea, Si los cargadores nos hacen daño mi Dark Suga Va a ser por aire <risa> Tienen aquí en Anale, Tienen ahí por ahí otros jugadores muy explosivos Justin Hebert Muy muy buen coreback Creo que por ahí va a ser por donde nos, Si nos van a hacer daño va a ser por aire Y el perímetro ahí te encargo ¿No? Ay, no puede ser, este nunca lo tiro a la primera. A ver qué me manda. ¿Qué me manda de Ryan? 19-Bajo de Problems. Dice: Vamos a visitar pues es, es, a los cargadores, ¿verdad? Es, es en el Sofá Stadium, hermano. Se le va en Stadium del Sur. Es como casa. Lo vamos a atascar los Niners. Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Es como el de los Rams, o sea, es de los Ángeles que le queda a San Francisco a nada. Y aparte lo va a llenar la Faithful, Vas a ver, Dark Suga. Right <coughs> Está claro los Niners de sí, los Ángeles. Los Ángeles. El de México va a ser casa Más aparte los 8 que tienen Son como 11 juegos en casa Dark sugar, dice. ¡Ah! ¡Sí se los metió! ¡Sí se metió! En México son como en casa. Así es, entonces 8 Son 11 de 18 pues Más del 50% de juegos en casa Eso está chingo ¡Ah! Van a ir por la conversión ¡Ay, no puede ser solito! Ponen a 3 Esta ofensiva es la definitiva. Venga. Bien, buen regreso, buen regreso. Sí, pues, prácticamente ahorita aislaron tres juegos en casa. Fue el de Los Ángeles. No cuatro, fue el de San Francisco. Luego fue el de los carneros, va a ser este de cargadores y luego el de México. Ahí te encargo. Sí. ¿Eh, Vieron esa jugada <risa> Vieron esa jugada con Danny Gray <risa> Esa no se la esperaba a nadie Nadie ¡Qué engaño y vámonos, patas Y ahí si no me trastabillo Tal vez me escapaba pero bueno. Ahí está Danny Gray apareciendo Esas son las jugadas que deben de sacar Sean So en cobertura personal, Puedes, puede ser que por ahí puede ser, no lo sé. Ay, este llegó de volada, Khalil Mack, segunda y nueve yard ¡Ah, qué peligroso! ¡Qué arriesgado pase! ¡Pero salió! ¡Bien! ¡Laya Mitchell! Ya me habían leído el pase pantalla, así que me que cambiar de estrategia. Ahora, pues no hay prisa, ¿va? tranquilos, vámonos tranquilos! ¡Vámonos tranquilos! So from inside the 20 here's first and 10 at the y dos yarditas segunda y 8 clock keeps rolling, and this defense right now, backed up in the red zone, another touchdown, it's over, they've got to stand tall, quickly. Quick. Been in this spot before, now there's a little bit of desperation creeping in, and all you're doing when you're talking to your defensive teammates is, first guy there, hold him up. Send Oof. The guy in, break the football, get it out, we've got to create a turnover, because one more score, and this game's over. Cubierto Tercera ¡Ay no llegó, no llegó! ¡Así ah, pibre bien! Yeah, ya con esto casi tenemos el juego, señores, casi. Vamos a bajarle al reloj, vamos a bajarle al reloj. <coughs> Dice que no había llegado. ¡Uff! Oh. de los dos minutos, pausa de los dos minutos 19 guión bajo de problemas, dice espero que después de esta semana de descanso podamos ver unos Niners del 2019 sin miedo y con muchas ganas. yo creo que sí, mi mi, mi mi divo yo creo que por ahí puede ser hermanos. Después de esta semana de descanso, tenemos que, que ver la mejor versión de los Niners. Y la neta, yo creo que sí sí podemos ver algo ver realmente poderoso. Yo así lo veo. Y es que estos Niners de semana en semana nos cambian toda la perspectiva, cañón. ¡Ay, casi, casi, casi! Ya perdido su primer tiempo. Tercera gol, tercera gol. Venga. Ya saben, los que me conocen ya saben que voy a mandar. Venga, está. Touchdown. Touchdown. 49ers, right Kayusik. Si esperas MC baila. Le destrozar a las ofensivas, ya también va haciendo lo suyo. Ya lo tenemos, ya casi lo tenemos. Sí, hermano, es que conforme vayan bajando a las defensas a tratar de, de, de, de la carrera, con Mitchell, con Christian, con Divo, se van a abrir esos pequeños espacios, o se tienen que abrir esos espacios para Ayuk, para Kittle para el mismo Divo, ¿no? Por ahí Joan Jennings, etcétera, etcétera. <coughs> Venga, sí señor Antonio Sol Dice Así es domingo, Antonio Sol Así tiene que ser el domingo Prime time A los Niners les va bien en prime time Ahí vamos, 21-11 Bien Es el pronóstico de Canal 49 Que ya empecé a hacerlo mejor en Pablo Dambus Ya tuve más aciertos había estado re mal, pero ya se me empezaron a acomodar las la ideas y como a los Niners pues creo que a mí también ya empieza a caminarme si Brady y, se va a los ya a carburarme la ardilla como a Shadhan <ríe> mátalo, ¡ah! pase pantalla bien, bien, bien me obligué. obligué a salirse el claro, pues ya está muy contento, pero aguanta, chavo. Todavía no, todavía no cantemos victoria. Ay, no le pudo tumbar el balón. Dice: ¿Cómo ves al Brady si se va a los Niners el siguiente año? Ya esa gente libre. No sé, hermano, pues este año no ha estado jugando, la neta. No ha tenido su mejor año. No sé qué tan rentable puede ser Brady. Digo, yo sé creo que Brady es Brady. Pero yo la neta no sé. Aparte, pues el proyecto Lance... Ya está, hermano. O sea, yo no creo que vayan a... A dejar de buscar al... O sea, el futuro es Lance. ¡Ay! Oh, casi, casi, casi la pude haber interceptado. Este... ya <tose> se la va a jugar con Lance. Pase lo que pase. No creo que vayan por Brady yo lo veo complicado a menos que Brady quiera jugar por una bicoca lo cual honestamente lo dudo entonces pues yo veo complicado no es que no me lata no es que no me guste la idea pero ah, vean eso vean eso cuando la máquina quiere me monta unas ofensivas que para qué les cuento Venga, venga, venga Dark Sugar Dice Brady está para que nos llevemos un SB Como le hicieron con Ray Lewis Cuando se retiró ¿Tú crees? Yo no lo he visto jugar A su mejor nivel ¿eh? ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Sí! Llegó la captura bueno, pero ya sería más por. Sería más por una onda de, 19 guión bajo de problemas. favoritismos, ¿no? Dice, Uy, eso en verdad no chico. estaría mal que Brady viniera a los Niners como su último año. O en Hasta su año ahí, de papá. retiro juegue para el equipo de cuando era pequeño. ¡Se acabó! Dice el Divo En verdad no estaría mal que Brady viniera a los Niners como su último año Que en su año de retiro juegue para el equipo de cuando era pues, sí Digo, si no se lograra el objetivo esta temporada ¿no? De ganar el Super Bowl este, Pues bueno, well, podría considerarse Pero hay que ver costos, ¿no? Brady, por cuánto jugaría Si nos alcanza podríamos fortalecer mejor la línea ofensiva, a mí se me hace mejor esa idea, pero bueno, ahí está, señoras y señores, lo vieron en canal 49, ganamos 21-11 sobre los cargadores, ese es mi pronóstico para esta semana, y ya aquí en mi simulación nos ponemos con récord ganador, este despido transmisión, muchísimas gracias por haber estado aquí carnales, qué chido que hicieron el rol al Twitch, que, que sí le cayeron, Disculpen el cambio de horarios que siempre tengo y días. Pero bueno, aquí andamos, no les fallamos. Mando un abrazo a to todos. Gracias por haber estado. Antonio Sodark, Suga, eh, Divo. Eh, por ahí estuvo Alex K. Por ahí vino también el buen eh, Caballero 30. No a todos los que vinieron y se dieron chance de estar aquí en la transmisión. Muchas gracias, hermanos. El sábado lo pueden ver la repetición aquí. Ahí en YouTube. Este. Y pues los que estuvieron en Twitch. Un abrazo hermanos. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Coniders. 19-bajo de Problems. Dice. Abrazo hermanos, me voy de vacaciones. <risa>